Este año tiene un margen mayor, pero de una utilidad menor. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos tienen gastos administrativos más altos que lo que tenían el año pasado. Entonces no se puede atribuir la baja digamos, de la, de la utilidad eh, al, al tema financiero o al tema de crecimiento en el sistema financiero, sino básicamente al aumento de los bancos eh, respecto a los, sus gastos administrativos, a las previsiones que tienen por incovalidad. Es esa mora que, se, que ha subido también, las la, la ASFI les genera que, que ellos tengan que, que poner eh, previsiones. Y también están incluidos estas inversiones que ellos hacen fuera de lo que es el tema financiero, inversiones en otras empresas que también van a restarles la utilidad. El viceministro de Servicios Financieros, Mario Guillén, atribuyó a la disminución de las utilidades del sistema financiero a un incremento en gastos administrativos y otros rubros que no tienen que ver precisamente con la intermediación financiera. Guillén recordó que los ingresos por margen financiero, es decir, por la tasa de interés de los créditos menos la tasa de interés por lo que pagan a los ahorristas los bancos se incrementó del 2015 al 2016. El año 2015 su margen, margen financiero era de 780 millones de dólares. Hoy día, un año después, tenemos que el margen financiero son 845 millones de dólares.